Aquí estamos de nuevo Preparando 30 minutos de entrenamiento Que tenemos por delante Empezamos como siempre Rotando hombros. Rotamos las manos Eso es. Rotamos los hombros Ya vamos metiendo espalda Y un poquito más Volvamos al medio Abajo Atrás Y vamos arriba Repetimos la secuencia Vamos ahí Preparamos también nuestro Tabata Eso es. Muy. Bien. Rotamos. Abajo. Arriba. Abajo. Bien. Adelante. Atrás. Sacamos. Lateral. Eso es. Estira bien ese torso. Es. Muy bien. Vamos abajo, abrimos cadera. Y desde aquí. Eso es. Eso es. Sacamos adelante y vamos atrás, sacamos adelante, vamos atrás, muy bien, qué tenemos de menú, bueno un básico clásico, un jumping jazz, continuamos con nuestra sentadilla lateral, vamos a un lado, venimos al otro, a un lado, y a otra, sacamos brazos bien arriba, codo a la rodilla, giramos bien el torso y por último lance. Vamos a un lado, flexionamos, bajamos y tocamos. ¿Lo tienes? Nos empezamos en 3, 2, 1 y arriba. Bam. Bam. Uno, ya. Yes. Muy bien. Cogemos aire, nos ponemos a un lado, rotamos los hombros, a medio apretado y desde ahí bajamos sentadilla. Y vamos al otro lado. A un lado y al otro. Pues hacer zapa y cruzo. esas Eso es. Sí que. Bien abajo, asegúrate. Última y ahora sí. Cogemos aire, brazos bien arriba y gira con el codo el torso. Ven, arriba, al cielo, solta Entrando en acá. Tres. Dos. Uno. Yes. Muy bien. Saltamos las piernas. Recuerda, abrimos un poquito más la altura de los hombros. Bajamos. Toco, paso al medio. Y toco. ¿Lo tienes? Vamos. Va. Tiro. Venga. Un poquito más. Opa. Eso es. Toco abajo, paso al medio. Abajo y al medio. Silenciamos dos micros. Eso es. 3, 2, 1. Vale, fantástico. Primera ronda lo tenemos. Uno, sacamos el yambin ya hacia arriba. 3, 2, 1. Vamos. Eso es. ese movimiento, <risa> 3, 2, 1, ya está, muy bien, preparámonos, cargamos con la sentadilla, 3, 2, 1, última, yes, fantástico, Uf. como se calientan las piernas, esos brazos, Va. venga, sube arriba bien esos brazos, toma, Fantástico, saltamos, abrimos las piernas un poquito más de los hombros, cruz y abajo. Giro, recuerda, pivota un poquito con la pierna que queda atrás. Para que te permita flexionar la rodilla. Eso es. Última. Muy bien. Vamos con la tercera ronda. 3, 2, 1, arriba. 3, 2, 1 derecha eso Bien. un poquito más 3, 2, 1 última Uh uh oh, tenemos suerte arriba Esa energía Eso es Hasta ahí, nos vamos de lado, 3, 2, 1, vamos, ahora a la derecha, cómoda, no. Ya nos queda una vueltita. ¿Estamos preparadas, preparados? Yes. Vamos arriba. 3, 2, 1. ya, apribe. Sigue, sigue. Va. Venga, es sí. la última. Ahí, acelera. Va. Va. Al puto y esas manos arriba. Vamos. 3, 2, 1 ya es, gravísimo ahora sí, esa sentadilla bien, bien, bien, bien abajo lo tienes tres, dos, uno y subo explosivo eso, subo que ya salto al otro lado explosivo eso es venga, sigue. un poquito más un poquito más ya estamos terminando eso es Tres, dos, última. Uh -huh. Fantástico. Sus brazos bien arriba ahora. Vamos ahí. Tres, dos, unos brazos arriba. Segue. Sí. Respira. uno, fantástico, nos vamos por el lateral ahora, de nuevo, ahora esta vez a la izquierda, tres, dos, uno venga, loco. si te cuesta puedes apoyar la mano para subir Wow. Muy bien, has hecho genial Vale, nos vamos al suelo Vamos, trabajamos abdomen, fuerte brazos Empujamos el suelo Nuestros brazos rígidos Mountain climbing Ahora sí, vamos a subir la intensidad Normalmente hacemos 10, 20 Vamos un poquito más allá Venga, 1 2 3 4 5 6 Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, sí, un poquito más, tú puedes. Adelera. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora sí. Uh, uh, uh, madre mía. Arriba, cogemos aire. Pierna izquierda adelante. Pierna derecha, flexionamos atrás. 90 grados en la rodilla de adelante, 90 grados en la rodilla de atrás. Vamos, lance en vertical. Arriba, aguanta siempre la tensión en la pierna. Ahí abajo, uno. Tres, un método. Dos, tres, cuatro, cinco. Bajamos vertical, no vamos hacia adelante ni hacia atrás. 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos, tenemos un pie, ponemos el otro atrás. De nuevo, corregimos la postura, aquí estamos centrados, nos levantamos y no vamos ahí adelante, sino bajamos vertical. Flexionamos la pierna. 1, 2, 3. 8 9 y 10 maravilloso muy bien nos vamos abajo al suelo y continuamos de nuevo vamos con mountain climbing empuja al suelo activa tus hombros muerte esa plancha ahí lo tienes vamos arriba 30 1 2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 Dos. Uno. Vale. Maravilloso. Lo tenemos. Volvemos arriba. Pierna izquierda adelante. Y vamos a lance. De nuevo. Apretamos. por el abdomen. Brazos arriba y abajo. Uno. Aguanta la tensión en la pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, maravilloso. Cambiamos de nuevo, ajustamos la postura y vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y bien maravilloso ¿Cómo estamos por aquí muy bien eso es, seguimos nos vamos abajo y desde aquí vamos, primero subimos rodillas apoyamos totalmente la lumbar la espalda, estiramos brazos estiramos las piernas también y vamos arriba y aguantamos en tensión. Aguanta. Ahí. Eso es. Vamos. Hay como un, un arco media luna. Dos. Que nos permite mantener esta tensión. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Sigue, sigue, lo estás haciendo genial, 8. 9, dos más, 10. sigue, 11 una más, y 12. maravilloso, ahí, siente la tensión en tu abdomen, bien, bien, estira, estira grande y mete el abdomen hacia adentro, como trabajando hipogresivos, siente cómo entra tu abdomen por dentro de las costillas, eso es. Ahí. Estiramos un poquito más y soltamos. Nos damos la vuelta y vamos con flexiones. Qué importante este ejercicio. Ya sabéis, bien con rodillas, bien el visto bajo la negativa, apoyo rodillas y subo o el estricto. Venga, 10-12 tienen que entrar. Tú puedes. Vamos con ello. Venga las intermedias, bajo, apoyo, subo, bajo, apoyo, subo, eso es, puedes combinar, empezar haciendo cuatro, como llevamos aquí, cinco, lleva cinco, dice si estoy cansado, pues me quedo abajo, seis, siete, ocho, nueve, 10, te acompaño a por 12. 11 y 12. Maravilloso. De nuevo, nos damos la vuelta. Retomamos abdominales. Colocamos la espalda bien atrás, bien pegadita. Estiramos bien los brazos. Levantamos ahora sí el torso. Fíjate cómo elevamos hombros para mantener tensión el abdomen en la parte de arriba alta. Levantamos piernas, congestionamos abdomen bajo y desde aquí llevamos arriba y trabajamos todo el abdomen centro, bajo, medio y arriba. Van dos, sigue arriba. Tres, mantén la tensión. Cuatro, cinco, seis, siete. Vamos, nos estás haciendo genial. 8. 9. 10, 2 más. 11 y 1. Y 12. Maravilloso. Estira ahora sí. Estira piernas, estira brazos. Intenta crecer. Intenta crecer para meter ese abdomen hacia adentro. Mete esas costillas hacia adentro. Metela el por dentro de tu cavidad intercostal, por aquí, eso es, eso es, puedes acompañar con la mano, si quieres, eso, y crezco, crezco un poquito, eso, y desde ahí, retomo y me giro, me giro, vamos con las flexiones de nuevo, la tienes posición de plank y abajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y... Maravilloso Estás haciendo genial de nuevo nos damos la vuelta y un clásico y a la vez tan importante hip track puente de glúteo peso en los talones levantamos bien arriba apretamos el culete el glúteo y bajamos apretar arriba uno bajo dos 5, 6, 7, 8, 7, siente el glúteo como aprieta, 9, 10, dame dos más, 11 y 12, muy bien, fantástico, de nuevo nos damos la vuelta, vamos a posición de plank, trabajaremos hombros, y estabilidad de core lo hemos hecho más veces posición de plan estricta y sacamos el brazo arriba, buscamos perpendicular, no llevamos brazo, sino el codo, cierra atrás escápula, recuperamos al medio y vamos arriba, uno dos eso, trabaja el core fuerza en tus hombros, tres 5 6 7 y última y 8 muy bien recuperamos el hip track abajo, si tienes una altura una banqueta, un taburete puedes aumentar la intensidad apoyando los pies en un alto arriba 1 se apoya los talones más tensión trasladas al 2 3 4 si no el de ser suelo también está muy bien 5 lo importante es aplicar tensión al glúteo piernas caderas 4 a 5 a 6 7 8 9, 10, 2 más, 11 y última, y 12, maravilloso, de nuevo nos vamos con góndolo. último ejercicio, máxima higiene postural, desde ahí, bien rígido, y eso es, venga, 1, 2 3 4 5 6 7 y última y derecha muy bien Maravilloso. Bueno, familia, hasta aquí el entreno. Bajamos pulsaciones y comenzamos los estiramientos. De nuevo, siempre ejercicio muy interesante. Liberamos cadera. Eso, sobre todo venimos de fin de semana. A lo mejor hemos pasado horas sentados en el sofá. Espero que ahora ya con la llegada del verano cambiemos más esas horas de sofá por estar en la naturaleza, por estar en la playa, en el, en el campo. Eso es. Ven, gira, abre y arriba. Anímate con esa cadera. Si no necesitas las manos al principio, está genial. Te apoyas. Va, giro, abro y saco cadera. Eso es. Aquí yo sé que ya hay nivel en esta clase. Sacamos izquierda, una más, una derecha y esa seguimos ahí. Muy bien. Desde aquí nos vamos atrás. Estiramos, dejamos caer el glúteo, bien, bien, bien, bien atrás. Retamos lo más cerquita del suelo, pasamos a la cobra, estiramos, a, a eso es, estira, siente como liberas el cuello, la tensión en la lumbar, lleva tu pelvis al piso, eso es, estira, ajusta, cambiamos los deditos de los pies. Para recepcionar empujamos atrás, el perro boca abajo, rodillas semiflexionadas, cabeza ligeramente suelta, medio de los brazos, empujamos brazo arriba y cadera muy arriba. Juega un poquito con tus piernas, busca que esos talones vayan al suelo, eso es, juega ahí un poquito, sí, eso es. Eso. Muy bien, sacamos una pierna hacia adelante Y con la misma estiramos brazos arriba Y llevamos al cielo Estiramos la pierna Nota la tensión, la pierna que tienes extirada atrás Inhala Exhala, justa tensión oh. Más de nuevo bajamos brazos, posición de plan, vamos al suelo, venimos atrás, nos vamos hacia adelante, estiramos espalda y acortando la secuencia, volvemos atrás eso es, y ahora sí nuestros talones irán un poquito más hacia el suelo seguramente eso es y la pierna que tenemos antes atrás ahora viene adelante eso es muy bien, estiramos brazos activamos cadera parte de adelante cuatrices eso es. Estira brazos arriba. Respira. Eso es. Muy bien. Una vez más. Traemos brazos adelante. Vamos al medio. Y... Un pequeño saltito. Nos situamos aquí al medio y desenrollamos arriba lento, lento, lento. Lento. Lento. Eso, se estira las piernas. Y siente ay, Cada vértebra de tu espalda. Llegamos al cuello. un hombros atrás. Y chequeamos. Llegamos. Hombros, brazos, llevamos manos atrás, estiramos, bajamos hombros, tiramos un poquito el cuello, abrimos las piernas, altura de los hombros un poquito más y flexionamos desde caderas adelante. Los brazos van arriba y sienten la tensión en los brazos, en las piernas, detrás de las rodillas quizá la pagia hasta el gemelo. Ajusta un poquito más. Eso es. Llevamos bien arriba. Y eso es. Rotamos de nuevo hombros. Ahora entrelazamos por delante. Y estiramos adelante. Estiramos escápula. Espalda trapecio. Eso es. La tensión sale desde el abdomen. Muy bien. Y saltamos. Ahora brazos bien arriba y buscamos lateral. Cruzamos una pierna si puedes. Estira. Eso es. Eso es. Siente. Como da de sí. Vamos, último brazo arriba y al lado izquierdo, cruzamos, estiramos. Queda un lado, siempre estiremos más fácil que el otro, es normal. Habrá que darle más cariño, por lo tanto, y soltamos. Y como no, terminamos con nuestras respiraciones, cogemos aire grande de arriba nada más y la última bueno, ya se nota el veranito, parece que aprieta la temperatura bueno, pues hasta aquí el entrenamiento de hoy. Hasta el próximo día.